¿De qué se abrieron para sustentar lo que se viene haciendo mal? como el gobierno dictatorial de Nicolás armó el informe que presentará ante la ONU sobre los detenidos en la dirección de contrainteligencia? Una de las cosas que causa curiosidad es que precisamente a vísperas les permitieron misas, salidas al sol, visitas y hasta llamados de video con los familiares, pero luego volvieron a ser torturados. Por eso la semana que viene Michelle Bachelet deberá actualizar el informe sobre abusos a los derechos humanos en Venezuela. Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la próxima semana va a rendir un informe sobre el caso Venezuela, en el cual deberá explicar la violación del mandato del Consejo de Derechos Humanos y la carta de entendimiento que firmó con el canciller Jorge Arreaza está obligada a decir si el gobierno de Nicolás cumplió o no con el mandato. No deja de haber expectativas en que Bachelet refleje en su informe lo que ha venido sucediendo al interior de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la cárcel de la Fuerte Tiula, en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde y otras instalaciones donde están recluidos militares. Lo hacen como cuando viene el profesor a hacer un examen en la DGSIM y les habían mejorado las condiciones a los detenidos y los grabaron casi 24 horas. Pero eso solo fue mientras armaban el informe que llevarían a la OU para responder al de la misión de determinación de los hechos. Luego de las visitas de José María Aranás, jefe de la División de la Oficina de Bachelet para las Américas, le sirvieron a los funcionarios de la dg -SIM para colocarle nombres irónicos a los diferentes sótanos, pintar las paredes de las instalaciones donde se ha torturado física y psicológicamente a gran cantidad de detenidos. Desde la llegada del coronel Asdrúbal José Brito Hernández a la DGCIN como director de investigaciones, en sustitución del general Carlos Enrique Terán Hurtado, se sigue torturando, sobre todo en especialidad del nuevo jefe. Estando Terán Hurtado, permitió las llamadas telefónicas con cierta regularidad, incluso por videollamadas en los cumpleaños de los hijos o padres de los presos además del intercambio de cartas que, aunque supervisadas, permitían un mínimo de comunicación, las salidas al sol también con cierta frecuencia, el ingreso de alimentos y medicinas, incluso San Nicolás repartiendo regalos a los niños en Navidad. Pero luego volvieron a las condiciones negativas que habían cambiado un poco. Todo eso solo duró unos meses, durante los cuales se grababan las llamadas, las misas, las salidas al patio, las visitas y sonrisas con los familiares. Todo eso no era más que un perverso plan de la DGC, el cual era tener grabaciones para desacreditar el crudo informe de la Comisión de Determinación de los Hechos. Después que ya tenían suficientes grabaciones, como dice el dicho, se les acabó el recreo, regresaron a las condiciones tradicionales. Visita solo una o dos veces al mes, robo de los alimentos y medicinas, la comida es escasa, niegan las salidas regulares al sol, se redujo al mínimo las comunicaciones, cero llamadas, cero videollamadas y cero envío de cartas. Padre de uno de los escoltas de la ministra del Interior Carmen Meléndez, el señor Alirio Ochoa estaba mal hasta que se enfermó gravemente y cuando por fin fue trasladado murió en el hospital porque Brito Hernández se negó a que recibiera atención médica a tiempo. Entre otros que todavía permanecen en esos sótanos es el teniente coronel marín Chapar, quien desde marzo de 2018 ha sido mantenido en los inmundos sótanos y desde que se construyó la Casa de los Sueños fue recluido ahí. La DGSIM no cumple la orden del tribunal sobre el sitio de la reclusión al cual debió ser enviado el oficial, primero de su promoción y el de más alto de nivel académico. Cuéntanos que pudieron ver a Marín Chaparro en la reciente audiencia de apelación aseguran que está muy desmejorado físicamente con un color verdoso en la piel, ha sido uno de los militares que peor trato ha recibido desde que fue detenido en marzo de 2018. Ahora, si miramos a otros oficiales con más alto rango, están los generales que permanecen aún en la DGCIN. Alejandro Pérez, eh, Gámez, Héctor Hernández da Costa, Morales Vital, Pedro Naranjo. Y está, aunque apartado, contrato preferencial, el general de división César Mejías Camacal, comandante de la base aérea Teofilio Méndez en Puerto Ordaz, a quien responsabilizan de la desaparición de Carlos Blanco. Y de los pocos civiles que quedaron en los sótanos están los esposos María Delgado y Juan Marruz, también Reyes Gabriel Hernández, conocido como El Gor, a quien ahí llaman El Funquel, quien regresó a la DGC después de que pagó una fuerte para que lo dejaran en libertad. También el capitán Néstor Blanco Hurtado, uno de los funcionarios que se había dedicado a torturar hasta que lo detuvieron cuando participó en un arreglo con uno de los detenidos. En término coloquial, en la Venezuela de antier hay casos como los del exministro de Justicia, el mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, uno de los hombres que acompañó a Hugo Chávez en el intento de golpe el 4F, cuya salud se ha deteriorado de manera avanzada a quien mantuvieron en los sótanos de la dg CIN y después en la cárcel de Ramo Verde. Algo que resalta aquí es que el alto oficial lo detuvieron con la excusa de varios delitos, pero no le hicieron juicio. Recientemente, el 15 de julio falleció en el Táchira su padre, el alcalde del Alto Apure Jorge Rodríguez Galvis, y días después, el 27 de junio, su hermano Jorge Luis Rodríguez Torres. Entre los sindicados solo hubo dos únicos funcionarios de los dg imputados por el asesinato de un capitán de corveta que murió en junio de 2019 después de haber llegado brutalmente torturado al tribunal militar a cargo del juez Amesquita Piotr. Lo que averiguamos es que estos dos militares los mantuvieron detenidos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la Boleita, Caracas, donde gozaban de muchos privilegios. Vestían ropa de marca, mientras al resto de los presos los obligaban a usar uniformes. Entraban y salían de la DGCIM cuando querían, sin ningún tipo de restricción. Los pasaron a la cárcel de alta seguridad en abril de 2021, que inicialmente se acondicionó con la idea de encarcelar en ella a Juan Gerardo Guaidó Márquez después de ser designado como presidente interino. La estructura en parte de las tradicionales instalaciones de policía militar, parte de la antigua casa fue remodelada y convertida en cárcel de máxima seguridad, a la que llaman Venezuela y Antier, y está bajo el mando de la DG7. El abogado del capitán asesinado, Alonso Medina Roa quien no se encontraba en el tribunal el día que a él lo llevaron en silla de ruedas y torturado, ahora está en campaña para las elecciones regionales por algo llamado coalición de derechos humanos. Y bueno amigos, así hemos finalizado esta noticia, como siempre es un gusto poder compartirla, no se les olvide como siempre suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que sigamos haciendo parte del canal. Fue un gusto y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.